Muy buenos días, bienvenidos al último vídeo, no sé si largo o corto, del canal de este año 2022 en el que despedimos un tortazo tremendo, que a ver, no era inesperado, eh, ha coincidido además con el tortazo importante de esa crisis económica, al menos toda la parte inicial, con la subida de tipos, bueno, hemos tenido un año bastante, bastante movidito, y bueno, lo primero agradeceros a todos los que estáis ahí detrás Que, bueno, pues seguís el canal, le dais un like de vez en cuando Muy de vez en cuando, que comentáis Muy de vez en cuando, sobre todo cuando hay premios eh, Y bueno, pues, pero sí, la verdad es que es de agradecer Que la gente, bueno, pues te, te escuche, te oiga, te ve y te dé un like Porque motiva, motiva, al final ese, ese like eh, es motivante para seguir adelante y decir voy ¿hago vídeo o no hago vídeo? Pues, pues sí, pues claro, que sí primero porque me gusta, y luego porque quiero eh, ...no tengo ninguna necesidad de hacerlo, eso os lo aseguro... ...pero... ...es genial... ...entonces bueno... Eh, ...vamos a despedir el año... Eh, ...mañana... Mmm, ...una cuestión que creo que es importante... ...pero bueno, ya lo veréis en el título, creo que, que vale la pena verlo... ...y hoy también, también porque está pasando algo... ...pero no debemos de perderle el ojo a ese otro algo que pasó ayer... ...o sea... Mm, mm, mm, mm. Recordar que ayer hubo una liquidación importante, ayer finalizaron mogollón de opciones, final de año, final de muchas cosas, ¿vale? En los mercados en generales ya fue final de año, fue ayer. Hoy, ¿vale? Tenemos el final de las criptomonedas, veremos ya, ya analizaremos mañana o pasado más bien, a lo largo de la sobre todo a lo largo de la próxima semana, más bien a finales y, la y principios de la otra, qué está pasando, cómo va reaccionando el mercado al inicio de, del año. Pero ayer pasó algo importante, muy, muy importante, que vamos a ver ahora. Y eh, hoy estamos reaccionando al alza también, ¿vale? Entonces, vamos a verlo. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Ya sabes, suscríbete y dale a la campanita. Último vídeo del año. Señores, estoy, vamos, estoy, que no me lo creo ya. Último vídeo. <ríe> y hace dos días que empezamos haciendo vídeos. Bueno, en fin. Ya llevamos unos cuantos años juntos, ¿eh? <ríe> Yo siempre estoy aquí, a mí me... ¿Hace el vídeo el año no, Pues claro que sí, ¿por qué no? Bueno, vamos a ver varias cosas. Primero, ¿qué no, joder, ya me estás dando por saco. O sea, estamos terminando el año y estás terminando el año dándome por saco ya, pero es que os tengo que explicar qué es lo que pasó ayer y es importante, ¿vale? ¿Qué hicimos ayer? Aparte de que, bueno, que cerramos el, el gap. ...vale, bueno, aunque estaba aquí cerrado... ...más o menos, ¿vale? Pues si contamos la mecha está cerrado, cuerpo no... ...pero bueno, ya igual, ayer se cerró, antes de ayer se cerró... ...y ayer tuvimos una vela... ...de te rechazo o no te rechazo... ...¿qué hago con trigo, Rodrigo? Bueno, pues vamos a verla bien... ...porque veis que está un poquito por encima de las zonas... ...vamos a ponerla... ...ahí, ¿vale? En realidad es una zona, no es una vela exacta... ...pero me gusta más ponerla un poquito más abajo de donde la tenía... ...¿por qué? Porque son estos cierres, este cierre que hay aquí... Hay apoyo, apoyo, apoyo, apoyo, apoyo, apoyo, pérdida, gap, y nos hemos ido abajo. Bueno, pues aquí cerramos, real, real, realmente cerramos el gap ahí. Si nos, siempre contamos el gap de cuatro horas, ¿no? Pues ahí se cerró. Y después de cerrar el gap, nos vinimos abajo. Hemos hecho una vuelta de alza y estamos justo, cerramos apoyados en esta línea, ¿vale? Que fue, un so, fue soporte anteriormente. Entonces, es muy importante que vigilemos el día 2, cuando abra todo esto, ¡Qué narices... Pasa el día 2 por la noche, el día 3 por la mañana, eh, que sea al final cómo van a hacer los mercados, ¿vale? Porque como los festivos los hacen, los pasan de un lado para el otro, que sí, que no, que no, que pues sí. Pues, cada mercado, lado que lo salga, a los cojones, pues bueno, ya lo hemos viendo. Pero hay que vigilar la pérdida nuevamente y que esto, este soporte se aguante. Si se aguanta este soporte y seguimos al alza, iremos a buscar la zona de los 16,870, que fue este techo con este techo, ¿vale? Estas dos zonitas que fueron techos y aquí se apoyó. Entonces, bueno eso estaría bien para empezar el año diciendo ¡Eh, un poquito de salseo pero claro tener en cuenta que en cuatro horas mmm, llegamos a la zona del 50% RSI y ahí hemos parado ¿qué pasa? bueno el SP500 que cerró pues bastante bien, la vela es bonita dentro de que inició la mago de me voy abajo bueno pues la vela terminó una vela doji bastante maja ¿y qué es lo que pasa con Bitcoin ahora mismo? pues que la línea de tendencia que teníamos taca, taca, taca, taca, taca, taca, la rompimos nos hemos venido a esa zona, pullback y para arriba otra vez, a ver si pasamos la zona de los 16.630, estos máximos que aquí, ¿vale? Donde no pudo romper, es importante tener en cuenta que cuando yo no puedo romper una resistencia, sea la que sea, posteriormente también va a hacerme de resistencia. De hecho, aquí ya lo ha hecho una vez. Pero ¿qué ha pasado? Que los mínimos han seguido siendo ascendentes. Es decir, ¿ves que aquí tenemos, quitando esta, esta prueba que hicimos aquí, pero los, todos los mínimos al cierre, asciende asciende, asciende, asciende, asciende, asciende, asciende, tenemos una línea bastante ascendente. Ahora, ¿vale? Con su, dos, dos velas de retroceso, ya, pero que es normal. Pero los mínimos siguen siendo más arriba que el anterior. Ahora bien... Objetivo: romper aquí donde no pudimos romper la línea de tendencia. Una derrota, ¡pam! Nos vendremos a la zona de los 16,800 y, más concretamente, esta zona aquí, más cerca de los 17, que estaría bastante bien. vale. Eso sería algo bastante bonito para empezar el año. ¿Nos dejarán? ¿No nos dejarán? No lo sabemos, porque hay que ver, eh, hay que tener muy, muy en cuenta algo. Y es que a partir del día 1, a partir de mañana, todas las empresas que hacen, ya sabéis, compra de sus propias acciones, pagan un 1% extra de impuestos. ¡Ay, amigo! ¡Ay, amigo! Entonces, eso va a afectar al mercado, al SP500. Hay otra cosa que la gente no tiene en cuenta. Y es que, bueno, hay algunas personas, ¿vale? Tampoco hay por qué saberlo. El SP500, eh, de cada 100 euros que tú inviertes, o 100 dólares... 50 dólares van a 10 empresas, 15 empresas. ¿vale? Entonces dice mucha gente, ¿por qué narices está bajando tanto muchas empresas? No solamente bajan por sus propias acciones, sino por su acción dentro del SP500. Entonces, si yo vendo, yo he invertido en el, el, el SP500, y yo vendo, la mitad de lo que vendo afecta directamente a esas 10 o 15 empresas principales que alimentan el S&P 500, el otro 50% alimenta a 485 empresas, entonces la repercusión que tiene sobre esas empresas grandes es muy importante, igual que la repercusión que tiene esas empresas grandes, cuando suben o bajan, lo tienen también sobre el S&P 500. ¿vale? Pero cuando invertimos en el S&P 500 muchas veces no nos damos cuenta y esto es así. Yo cojo, empiezo a vender, a vender, a vender. Y hay mucha gente vendiendo porque dice, se es nos va la mierda el SP500. Pero es que a la par que venden SP500, el porcentaje que le corresponde a esa empresa lo está vendiendo y esa empresa baja, baja también. Sin necesidad de haber vendido siquiera sus propias acciones, aunque dentro de ese conglomerado incluye esas acciones. Bien, de momento, fijaros lo que pasó aquí, que tocamos un mínimo. Hemos vuelto a tocar este de aquí. Pero bueno, si se nos viene aquí, a este mínimo, ¿vale? y tira arriba, pues estaría, tendríamos una especie de figura de hombro, cabeza, hombro invertido, en un momento dado, pues que no estaría mal, aunque los vértices estén, bueno, muy descendentes, que de momento no tiene pinta de querer hacer eso. Pero bueno, ya veremos a ver. Eh, en cuanto a Ethereum, pues tres de lo mismo, hace lo mismo más o menos que Bitcoin, ayer cerró con una vela doji, también bastante bonita, hoy está haciendo otra igual, eh, entonces, bueno, esto en cuanto a lo que es Bitcoin y demás, está bastante bien. Sí que tenemos estos cruces en diario. Que no es bonito cuando tenemos esta bola de dragón, este cruce rojo. veis Tenemos aquí un cruce rojo. Vamos a ampliarlo. No, lo, no se ve muy bien porque, a ver, joder, a ver si me deja... veis ahí si me pongo encima de la cruz, sí se ve. Tenemos ahí una cruz roja que nos dice, hey, nos vamos para abajo. Y tenemos la confirmación de, hey, nos vamos para abajo. ¿Esto quiere decir que no vayamos para abajo? En un porcentaje alto suele, suele ir. De hecho, ha funcionado, de aquí ha bajado. Eh, pero claro, que ha bajado un 2%, 2 y pico. Pero bueno, es una bajada. Ahora bien, si los precios en empiezan los dos primeros días del año a ir al alza y pasamos ya a lo que decíamos, ¿no? Esta zona de los 16,917, pues podríamos ya pensar en cosas un poquito más interesantes. De momento, no, ¿vale? Aunque sí la reacción aquí ha sido buena, pero al final de año, ya sabéis, estas cosas que todavía no, que no pasa nada. En cuanto al resto, pues no vamos a hacer mucho caso, Total Market subiendo un poquito, la dominancia de Bitcoin hoy cayendo, que quiere decir que tenemos sábado, sábado día de altcoins, y bueno, pues tenemos aquí, pues por ejemplo, One Earth subiendo un 12%, enhorabuena a los premiados, a ver si es capaz de pasar este máximo, cosa que dudo, yo creo que todavía está haciendo este estandarte, debe estar aquí un poquito de tiempo, y luego dependiendo de lo que haga el mercado ahora en las primeras semanas, pues puede volver a intentar atacar la zona de 0.009%. Eh, y así el resto de altcoins, o sea, bueno, tampoco es que tengamos grandes subidas, no hay demasiadas, eh, muy, muy, muy verdes, pero vamos en torno a no, en torno a la mitad del mercado, ¿eh? ¡Ostras! Eh. Verde, verde, claro, pero hay mucho cero, mucho uno, ¿vale? O sea, tampoco nos podemos volver muy locos. Y en la parte negativa, pues bueno, no, no vamos ni a ver, que le den por saco la parte negativa. Vamos a empezar el año con la parte positiva, y la parte positiva es que Bitcoin está subiendo. Ya veremos hasta dónde. Importante. Volvemos a, vuelvo a repetir, el cierre de futuros del CME, 16.520, 16 ¡Hala! Entonces, estamos abriendo un gap, ¿vale? igual que aquí se abrió un gap, y es como luego se cerró, estamos abriendo un gap desde los 16.520, entonces, si ahora está, está subiendo y estamos ahora mismo en 16.600, que no es que sea mucho, pero, pero tenemos un pequeño gap ahí, pues luego posiblemente el precio irá abajo, ¿vale? A cerrarlo. Tenerlo en cuenta, ¿vale? No os perdáis eso. Eh, y sobre todo si el día mañana no tenemos, pasado no tenemos, a ver qué haga lo que quiera Bitcoin. Y si sube, que suba. Y luego ya veremos si podemos aprovechar un gap. Y si baja, que baje. Y el año que viene, a ver si tenemos cambio de tendencia con eh, cambio de año. Así que, ¿qué la tendremos? Tarde o temprano la tendremos. Así que, chicos y chicas, como digo siempre, invertir como un hecho a cautela, guardar liquidez para cuando la, eh, haya estas oportunidades que siga habiendo y que seguirá habiendo en el mercado y que la paciencia os acompañe en el año 23. Os quiero a todos. Chao, chao.